¿Qué tal amigos estilocratas? Espero que todos se encuentren muy bien y les doy la bienvenida a este, su canal de estilocracia, donde en el foro siempre lo estamos esperando y si no podemos contestar a todos, ofrecemos una disculpa, pero de repente tenemos 500 comentarios, nos puede tomar igual 4 horas y si yo comienzo a contestar a las 10 de la noche, no quiero acabar a las 2 de la mañana, entonces algunos quedarán sin contestar y ofrezco una disculpa. Hoy les vamos a hablar de a qué tipo de rostros les va mejor con el pelo largo El pelo largo no le va bien a todo el mundo Hay que tener ciertos rasgos, cierto tamaño y forma de huesos Para que el pelo largo les favorezca Y no les haga ver, no digo feos, pero que no les haga ver bien Que no les haga ver como un salvaje o como un hombre de la selva Necesitamos que el pelo largo les ayude a tener estilo y a verse mucho mejor que con el pelo corto. Y de eso vamos a hablar ahora. Hay que ser claros y conscientes de que hay cosas que no les quedan bien a muchos. Estilos de vestimenta, peinados, colores y actitudes. Hay algunos que no van con nosotros. En lugar de mejorar nuestra imagen, la dañan o la ridiculizan. El cabello largo es una de esas cosas que no a todos les queda bien. Si quieres saber a quienes les va, en este video te lo decimos. La dimensión de la cabeza y los tipos de rostro son fundamentales para determinar qué cortes y qué tan largo puedes usar el cabello. Cara cuadrada. Es un rostro que tiene una mandíbula ancha al igual que la barbilla, logrando que el óvalo facial desaparezca. Si tienes este tipo de cara, el cabello largo te favorecerá debido a que logra un efecto visual suavizador, es decir, suaviza los acentos cuadriculados de la barbilla como de la frente. Cara redonda. Al ser un rostro con ángulos suaves, poco definidos, pero con pómulos y mejillas pronunciadas, el cabello largo es un recurso para definir y alargar el óvalo facial, con el mínimo volumen posible en laterales y patillas. El cabello largo te dará una imagen más estilizada. Cara ovalada. La forma más simétrica de todos los tipos de cara. Es ligeramente más ancho de las mejillas y estrecho en el mentón. Este tipo de rostro le favorecen casi todos los cortes, entre ellos el cabello largo. Cara forma de huevo. Es un tipo de cara alargada, pues el mentón como la frente son estrechos, mientras que las mejillas son mucho más anchas y pronunciadas. El cabello largo te favorecerá. Busca que este tenga más volumen en los laterales y patillas para redondearlo y darle un look perfecto. Cara forma de triángulo invertido. La barbilla es estrecha y la frente ancha. Por lo mismo, el cabello largo no debe pasar de la altura de tu mentón pues da mayor volumen a tu barbilla para evitar que se vea pequeña. Debes tener en cuenta lo siguiente, el tipo de cuerpo. Es un error pensar que solo a un cuerpo atlético y bien definido le va bien el cabello largo y que a los menos atléticos y definidos no. Cualquier tipo de cuerpo luce bien con este cabello, teniendo en cuenta el tipo de rostro que posee. Cantidad de cabello. Para lucirlo sin dañar tu imagen, debes tener una buena cantidad de cabello. Un hombre con el cabello largo que intenta ocultar sus entradas o calvicie no hace más que generar una imagen de inconformismo con su propia persona. Además, te hace ver ridículo. Tomen en cuenta estas recomendaciones si es que quieren dejarse el cabello largo. Si no va contigo, entonces no te arriesgues. Mejor busca otro tipo de peinado. Esto es todo lo que hoy tenemos que decirles acerca del de uso del pelo largo en cuanto a qué rostros les conviene. Después continuaremos con el tema y veremos qué sucede, porque ya tenemos también grabado un vídeo con el tipo de cortes de pelo que hay hoy por hoy en, en, en la moda y, en, y los que se ven en la calle, para que ustedes tengan mucho de dónde elegir, para que tengan el mejor corte de pelo conforme a su rostro, a sus huesos y al tamaño de su cara. Muchísimas gracias por su atención y espero verlos en la próxima.